Buenas. Bueno, como de los anteriores, eh, empiezo por los agradecimientos a Ampier por la organización de este evento y a todos los que habéis llegado un rato esta mañana en, en acompañarnos aquí. ¿eh? Eh, cuando me comentó Rafa que participar un poco en, en esta jornada me habló sobre todo de que intentar hacer algo, o sea, contar casos prácticos, ¿no? Yo creo que hemos tenido un montón de doctores que nos han contado y que nos van a contar eh, la parte más teórica del autoconsumo y yo quería dar unas pinceladas de casos prácticos de, de, de autoconsumo que desde desde y estamos haciendo y venimos haciendo. Bueno, yo diría desde el principio, yo creo que nosotros en 2007-2008 ya hicimos instalaciones de autoconsumo, que es cuando se empezó en 2005-2006, pero bueno, con más eh, profusiones y me es desde 2015, donde se promulgó esa ley que abrió un poquito la cuestión. La... Entonces, eh, había una parte de, de contexto que, que yo creo que se ha hablado ya varias veces aquí, pero que, bueno, pues por centrar un poquito el tiro, eh, creemos que, que estamos en un momento en el que es verdad que hay mucha sensibilización a nivel social respecto al tema medioambiental, y que lo unimos a un momento en el que tenemos unos costes energéticos altos, ¿no? especialmente no solamente por la guerra de Ucrania, sino que ya veíamos de, por, el, por el efecto del gas y por los impuestos de, de, de, de emisiones de CO2 que nos había condicionado ya en la última parte del año pasado a unos precios de la energía altos, unos precios de la energía eléctrica ¿eh? altos. Eh, dos, que eh, hay una tendencia clara eh, hacia la electrificación de la demanda, yo, yo creo que todo el mundo que estamos en la calle estamos viendo cómo cada vez más nos están pidiendo transformar eh, sistemas de combustión a, a sistemas eléctricos, la aerotermia, la geotermia. Mucha gente dice, oye, yo quiero ya quitar la caldera de gasoil, quiero quitar eh, las calderas de gas, eh, pero no solamente en las viviendas, sino también la industria. Y, y eso hace que cada vez haya más demanda eléctrica. Por lo tanto, si necesito electricidad, pues bueno, pues ¿por qué no la voy a generar yo? No? ¿Por qué no voy a generar una parte importante de esa electricidad? Y, y, y, bueno, eh, hay políticas, eh, sobre todo a nivel de, de Europa y que están teniendo en España, que tímidamente, mucho más lento de lo que nos gustaría, pero que van dando eh, pistas o nos van dando herramientas para trabajar en ese modelo de, de generación distribuida y de, bueno, por lo menos permitir, aunque sea tímidamente, que poco a poco podamos ir generando parte de la energía que necesitamos. ¿vale? Bueno. En el tema de los precios de la energía, yo creo que está gráfica todo el mundo que, que ha trabajado un poco en el sector o que ha cotillado lo sabe, que hace ya años que se consiguió la paridad de red con la fotovoltaica, en los últimos años ya no, en los últimos meses está absolutamente superado. Llevamos ya muchos años en los que producir energía eléctrica con, con sistemas fotovoltaicos es más barato que producirlo con cualquier otro sistema. Eh, respecto al tema que hablábamos de la, de la electrificación, Estamos dando pasos desde eh, hace unos años en los que prácticamente hablábamos de, bueno, de poquitas cosas que, que íbamos cambiando eh, respecto de la combustión hacia, hacia la electrificación. Eh, estamos viendo cómo se está viendo superado también por, por las exigencias del, del mercado. La famosa frase esta de, de no sé qué ministro saudí que hablaba que la era del petróleo se acabará, no porque falte el petróleo, igual que se acabó la era de piedra. Sí. No porque se acaben las piedras, sino porque hay tecnologías que están superando eh, a la era del petróleo en muchas, en muchas cosas, entre otras la, la parte de, de aprovechamiento para movilidad, eh, climatización y así. Eh, Vale. Y eh, esas medidas que hablábamos en cuanto a la generación distribuida llevamos desde 2015 especialmente asistiendo a, a herramientas que nos están dando desde la Unión Europea y tímidamente desde España en la que bueno, hay nuevas reglas que nos permiten hacer autoconsumo compartido, compensación de expedientes… El tema de la compensación de excedentes, todos nos quejamos de eso, pero los que llevamos un tiempo, si hace cinco años o seis años nos hablan de la compensación de excedentes como está ahora, vamos, eh, hubiéramos firmado todos, aunque seguimos tenemos que seguir trabajando en mejorarlo. Y eh, el tema de eh, las facilidades en comercialización, especialmente en, en vehículos como las comunidades energéticas o así, que luego seguro que, que Juan nos cuenta con más con más detalle. Bueno, todos esos cambios han hecho que hay nuevas reglas, tenemos nuevos actores, ¿eh? de repente, particulares, empresas, administración pública, quiere y tiene derecho y quiere formar parte de la parte, no solamente del, de como consumidor, sino también de la parte de generación de esa energía. Vale. Bueno, eh, con todo eso, yo quiero decir, bueno, ya vamos a intentar llevar a la parte real, ¿Qué, ¿qué estamos haciendo en el tema de autoconsumo? las empresas que estamos trabajando en, en el sector. Y desde Cotelia, tres, parte de, o sea, tres apartaditos, uno, ¿qué, ¿qué estamos haciendo en residencial? Casos reales. Bueno, hoy, hoy es verdad, una vivienda puede colocarse tres, cuatro kilovatios de, de, de fotovoltaica en su vivienda, consigue periodos de retorno en torno de cinco o seis años, estoy hablando de precios de la energía ...de 2019, no pongo el 20, que eran normalmente bajos, ni el 22, que no, no son sostenibles, pero estamos hablando de periodos de retorno de 4 o 5 años sin baterías. Lo mismo con baterías, hoy es verdad que especialmente en los últimos años la, la aparición de baterías de litio nos está permitiendo ir a, a periodos de retorno que se mantienen a pesar de que las inversiones sean algo mayores... Eh, Además, especialmente el tema de las baterías de litio, la gente que lleva más tiempo en la fotovoltaica te permite afrontar soluciones de aislada que hace un tiempo eran pues mucho más difíciles de hacer. La usabilidad, no sé si existe esa palabra, pero me gusta utilizar la usabilidad de, litio, de las baterías de litio te permite afrontar proyectos más ambiciosos y hacer cosas más, más chulas a precios bastante razonables. Y en los últimos años seguimos viendo como el precio por kilovatio hora de litio ...sigue bajando, lo cual es una buena noticia... ...y nos permitirá seguir trabajando en esas cosas... Eh, ...además con, con las tensiones que tenemos últimamente... ...respecto del de riesgo de que nos quedemos sin luz... pues te, ...poco a poco los principales fabricantes de inversores y baterías... ...nos están dando soluciones para que si se va la luz... ...pueda durante un tiempo mantener la luz en mi casa... ...eso ya es una realidad que hace un tiempo era un poco difícil... ...y hoy ya, ya se puede hacer... Y, y luego, cuando hablo de viviendas, no solamente hablo de, de viviendas particulares, sino comunidades de vecinos que ya están dando el paso. Están dando el paso de hacer instalaciones de autoconsumo compartido. Nosotros en plena pandemia tuvimos la suerte de que hubo eh, unas pocas comunidades de vecinos que confiaron en nosotros e hicimos, pues yo creo que todo el mundo dice que de las primeras de España todos las hemos hecho, ¿no? de, pero es, la, es verdad, de comunidades de vecinos que hicimos instalaciones de autoconsumo compartido y que son una realidad, que eso está ahí y que, y que ya no es, eh, evidentemente se podrán hacer cosas legalmente mejor ya, o sea, que, que la ley nos permita, seguro, pero que ya se pueden hacer cosas y que no hay que esperar a nada para empezar a hacer cosas, ¿no? Eh, a nivel, a nivel industrial, eh, aquí hemos tenido experiencias que son interesantes. Antes hablaba de la cuesta para arriba y la cuesta para abajo de las compañías eléctricas. Fíjate, una de las primeras bodegas que confió en nosotros nos llamó porque tenía problemas de potencia. Es decir, porque resulta que la compañía distribuidora no le, no le dejaba contratar más potencia. Curioso, porque cuando se pasa, le penaliza. O sea, sí que se la entrega, pero el penaliza. Entonces, nos llamó, oye, necesito intentar mitigar en parte esas, esos picos de potencia y a lo mejor le hicimos una instalación de 50 kilovatios, hoy ya llevan más de 300 instalados en sus instalaciones. O sea, gente que es Los periodos de retorno en las instalaciones industriales son menores que en, que, que en un residencial, estamos hablando de periodos de cuatro años. Ahora… Yo me atrevo a decir, yo creo que no me… De, de, de, de dos y medio, tres. O sea, a los precios de la luz de ahora, industrias que desgraciadamente no han tenido continuidad en los precios a final de este año han tenido que negociar ahora precios, pues las amortizaciones son rapidísimas y si encima eh, se consigue alguna subvención, pues, pues me sobrejuelas. ¿no? Pero que no son… evidentemente las subvenciones son catalizadores y está muy bien, pero como también se ha dicho… Muchas veces es más eficiente desde el punto de vista administrativo que los trámites sean sencillos que andar poniendo subvenciones que hay veces que te condiciona los tiempos porque la gente espera, espera, espera a ver si salen las subvenciones. ¿Vale? Y, como digo, proyectos de, desde unas decenas de kilovatios hasta empresas industriales potentes que están haciendo instalaciones de 700 kilovatios y, y un poquito más, empresas industriales totalmente. ¿Vale? Una de estas empresas se hizo una instalación hace dos, tres años que querían probar a ver qué era esto del... De del autoconsumo y, y, mira, es una cosa que, que presumimos que todo el mundo que lo prueba repite y quiere más. ¿no? Termina por hacer más plantas, termina por hacer el casa de, de los gerentes, o sea, todo el mundo quiere y que prueba la fotovoltaica quiere, por algo será. ¿vale? Bueno, eh, a nivel de sector residencial o, o industrial eh, hemos hablado, servicios o terciario, pues bueno, pues lo mismo, balnearios, eh, residencias de mayores ayuntamientos Aquí hemos hecho también, he puesto uno de los primeros, un ayuntamiento muy pequeñito de una localidad de La Rioja en que hemos hecho un autoconsumo compartido para dar 60 kilovatios. Con 60 kilovatios damos servicio a 12 edificios municipales. Bueno, pues eso ya es, llámalo comunidad energética, autoconsumo compartido, que es una realidad que, que está ahí y que, y que se puede hacer. ¿vale? Bueno, eh, una parte de decir, de, todo esto que hemos hablado y que está fenomenal y que hay muchas maneras de hacerlo, tradicionalmente lo hemos venido haciendo... ...pagando las instalaciones el usuario final... ...pues es verdad que tenemos otros vehículos... ...sobre todo para instalaciones de determinado tamaño... ...en que el modelo de PPA, servicio energético... ...pues cada vez tiene más importancia... ...cada vez tiene más relevancia... ...nosotros estamos haciendo eh, proyectos de, de, de servicio energético... ...una piscifactoría en Cádiz... ...en una residencia de mayores... ...en muchos sitios en los que hay mucha gente... ...que ve que tiene una oportunidad... ...y que el autoconsumo le puede ahorrar un montón de dinero... ...pero que en este momento no le viene bien hacer la inversión... Pues hay vehículos, hay vehículos y ir a la banca tradicional, sino que las empresas que estamos especializadas en este sector, también os podemos dar esa parte de financiación y también podemos dar esa parte de financiación para poder acometer estos proyectos en plazos mucho más cortos que si vamos al mercado tradicional de, de, de, de, de conseguir financiación. Por último, me están achuchando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos o qué tendencias vemos eh, en este 2022 y adelante? ¿vale? Bueno, creemos que los ayuntamientos poco a poco están trabajando en el tema de simplificación de trámites vemos que está habiendo apoyos y hablábamos del Real Decreto 477 DUS 5000, PRE 5000 o sea, es verdad que creemos que hay una voluntad clara de la administración en seguir incentivando este tipo de proyectos y los propios ayuntamientos también como he comentado hoy. o sea, yo creo que hay en, en, el, en, en, el, eh, digamos, en el sector de administración que se, hay conciencia de que esto hay que ir atajando y hay que ir simplificando respecto al tema del mercado Estamos viendo clarísimamente que los clientes nos piden instalaciones más grandes. Ya no es tan importante que tenga ciertos excedentes, si soy capaz de ponerlos en, en valor. Creo que en el, en el tema de compensación de excedentes tenemos todavía... Eh, hay algún, clientes que compran en alta tensión, las distribuidoras, todavía tenemos que trabajar este tema. Pero es verdad que, que se están yendo instalaciones cada vez un poquito más grandes. Estamos viendo el autoconsumo compartido. Eh, baterías, sin ninguna duda. Es verdad que seguramente el, el, el, el mercado necesita pasar de la pequeña escala a la mediana escala en baterías y necesitaremos soluciones de 300-400 kilovatios hora que técnicamente ya se está viendo y eh, también se ve un, un claro impulso en estaciones aisladas, sobre todo en el sector agro, granjas, bombeos y, y sectores así que tradicionalmente serán consumidores de diésel eh, para producir electricidad y que ahí habrá un sector que es importante y bueno y por último insisto en la parte de que eh, para todos esos proyectos, sobre todo en, en proyectos de, de determinado tamaño el vehículo de, de, de, del modelo de servicio energético apoyado por empresas industriales que tenemos experiencia y solvencia en el sector puede ayudar a que estos eh, kilovatios cada vez sean más y más en el sector. ¿vale? Y ya, ya está ahí. ¿eh? Venga,